Él continúa a ver y yo que no le cambio el agua, puta madre. ¿Y cuando sale afuera y bebe afuera? Y sabía que había doble ojo. Ahora el alarmismo es... Pero... Lo que pasa es que eh, este, la gente va corriendo y se van a comprar el paquetito de, de fideos para tener con miedo de que falte. No, el miedo ahora es que